en la señora Villanueva. Buenos días, segundo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Hoy hoy tenemos aquí una iniciativa que fundamentalmente trata trata de desarrollar el reglamento para la Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia con el foco en las adicciones Internacionales. En nuestro país hay un gran número de familias que se ofrecen para, para adoptar, pero que, sin embargo, existen multitud de barreras burocráticas con las que se encuentran y jurídicas que hacen que este proceso de adopción, tanto nacional como internacional, sea largo, complejo y doloroso. La ley que hoy nos ocupa, lejos de ayudar en este proceso, no ha supuesto en la práctica ningún avance. ¿Y por qué? Pues porque necesita de un desarrollo reglamentario, claro. Pero es que además también no tiene un régimen transitorio que regule qué norma debe aplicarse mientras los desarrollos reglamentarios se aprueban, mientras, mientras está derogada la anterior eh, regulación. Gracias. Deja absolutamente en un limbo legal inaceptable e intolerable y fundamentalmente por una dejadez del Gobierno que no lo ha desarrollado en estos dos años. Pero es que además. La disposición vigésima establece que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. No se puede avanzar en protección a la infancia si no se ponen los recursos necesarios Seguirá, seguiremos teniendo leyes que son papel mojado. Yo creo que los grupos parlamentarios hoy en el Senado han hecho su trabajo y han recogido lo que ya se aprobó en el Congreso la semana pasada respecto a este tema específico. Claro que hace falta desarrollar un reglamento, pero hace falta ir un poquito más allá. Se aprobó que ese reglamento tenía que estar recogido, tenía que estar listo en menos de tres meses, se aprobaron enmiendas que hoy traemos aquí, como son eh, la, de, la de designación inmediata del personal público encargado de la gestión en las, en las adopciones, se aprobó que de alguna manera se facilitase el acceso a la adopción subvencionando los costes de las valoraciones de idoneidad de servicios por adopción e informes de seguimiento. Eh, se aprobó que de la misma forma esa gestión y la realización de las valoraciones de idoneidad, así como de los informes de seguimiento tan necesarios por la entidad pública competente eh, sea eh, atendido por criterios sociales y no solo y exclusivamente por económicos, con lo cual nos cuesta entender, señoría Povo, que hoy no hagamos el esfuerzo de mejorar lo que ya viene trabajado previamente en el Congreso. No lo podemos entender. O sea, que nos digan los grupos parlamentarios, mire señoría, retiren las enmiendas, que vamos a hacer una moción genérica de consenso para pedirle al Gobierno que desarrolle un reglamento que debería de tenerlo desarrollado ya desde hace dos años, no nos parece, no nos parece aceptable y le pedimos de verdad que intentemos hacer una transacción con los puntos ya aceptados y aprobados, votados a favor por el Partido Popular en el Congreso y de verdad demos un, un paso en este tema tan importante y tan doloroso como decía. Muchas gracias. Gracias, señora Villanueva, por el grupo parlamentario del